Hoy veo que hay fuego en tu mirada Y es verdad que la vida algunas veces Nos hace pagar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón Y al final cuando algo te pertenece Un inesperado vuelve Y aunque sea de lejos oye tu canción No night. no ho Con Por favor, no vayas a ser que me despierte, un sueño en el que puedo verte y yo puedo hablarte de mi amor, no digas que solo te pido que mañana por la noche